Tenemos algo que hablar, basta de bla, bla, bla, solo rabi, El niño decidió por encima de todos, prima por encima, por debajo y por los codos Sana que sana con de rana, si no sana, soy soy sanarás mañana Usted que piensa de la vida, quiere ser como su hermano, tanto que le luchamos y todo el esfuerzo en vano Esa puta cantaleta no la entienden sin ustedes, bájese de la nube y rectifique ahora que puede no Tengo nada que pensar, así nací, así me muero, yo no me bajo de cual rap, cualquier eres un error el que cometes. Son mis decisiones, espero que la respetes. Desde cuando usted decide, o se te con un tornillo. Te olvidas de las lágrimas y eso es así de sencillo. Suficiente con el cielo, no repitas esa historia. Estudia, trabaja y ya se alcanzará la gloria. Si, es lleno, si es lleno, el no naciste con nada, estás pensando muy mal Te volvió tu hermanito con un lavado cerebral ¿Por qué no te comportas como los otros muchachos? Tienes que andar en conciertos con todos esos borrachos No te lo digo por mal, lo digo porque te quiero Dejas a loca idea, no quiero a otro rapero No quiero cosas de daño, pero yo no Que te apoya a jaja ja, Me causa risa, no se habla mal del tema O se gana una paliza No si con la pela, pasa el sigue sin hasta que el Mi rima acompañado de mi mejor el momento se hasta la muerte Lo grito a los cuatro vientos Familia, tenemos algo que hablar pasa de bla, bla, bla, solo rap El niño decidió por encima de todos Rima por encima, por debajo y por los codos Papá, mamá, y todos los tres y yo me demete, y que no me comprende, estoy en el decoración. Mi razón de expresión, mi forma de expresión. Es si el zip y beso yo. Entiéndanos y así con el hip hop. Traba el desayuno, traba los versos. Traba la comida pa el espíritu mar perverso. Ninguno está de acuerdo y espero que lo respetes. Estás en una edad donde se usan los juguetes. Se juega con amigos pivotea los balones. No va a pertenecer a la pandilla de escalones. Y duvete micrófono y juego con las rimas para mí y así puedo ir a la tarima Castígueme, enojes, sáqueme del tratamiento. Y como dice Radio Moriré mi cuento Lo único que me duele es no poder complacelo Pero soy mi familia y aprenderé a entenderlo Solo queda preguntarte qué te brinda ser rapero Porque hiciste ese cerro, tu riqueza será cero Desahogo, protesto, en todo estaré dispuesto Mientras el rap siga en pie, no me importaría el resto Si fuera por la plata me pegaría la boda. Pero el rap es real y lo demás que se joda yeah. 是 okay. okay.